Sonido estéreo, estéreo. Sonido estéreo, estéreo. Sonido, sonido estéreo, estéreo. Sonido, sonido estéreo, estéreo. Vamos a vamos, vamos a bailar! vamos a vamos a bailar! vamos, vamos, vamos a bailar rompiendo no, de la música música grabada ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vamos a de la cumbia. Y con el ritmo de la cumbia. Y con el ritmo de la cumbia. <mifán>: ah, <tastro cocaine laundry> <mifán>: <strategia> <arrangement> dorados en su estación de radio favorita. y aquí continuamos con los éxitos dorados en su estación de radio favorita. vamos todos a <risa> gozar vamos todos a bailar para único hoy más vamos todos a gozar ya cállate puto pinches escándalo que Porque decir Colombia, es decir, sonido en nancy. Porque decir Colombia, es decir, sonido nancy. Porque decir Colombia, es decir, sonido en nancy. No se me apendejen con sus orgasmos, no se me apendeje con sus orgasmos, no se me atendejen con sus orgasmos, no se me atendejen con sus orgasmos, no se me apendeje con sus orgasmos, no se me con sus orgasmos, sabroso que suena así vamos todos a gozar todos, todos gritan ya alegres de Guapacá y un radio ojo y da y con un recuerdo y un radio ojo y da y con un recuerdo y un radio ojo y da y con un recuerdo